v. También tenemos la opción de concatenar. Esta función de concatenar hace lo mismo que les enseñé hace rato con el eh, signo el que está así. Ah, es el ampersand. Hace exactamente lo mismo, pero aquí utilizo la función concatenar. Y entonces solamente le voy poniendo las celdas que quiero juntar y le doy enter no Por ejemplo, igual concatenar y le pongo quiero concatenar esta coma esta coma esta cierro el paréntesis y ya me lo da todo aquí para este caso aplicaría lo mismo que les mostré hace rato, lo de los eh, de los espacios, es decir aquí le pongo este coma un espacio entre comillas otra coma porque me va a concatenar el espacio coma, comillas, espacio, comillas y ya me lo da separado, ya vieron Estoy concatenando en una sola celda esto. Pero esto equivale a utilizar el ampersand que les mostré hace rato. Entonces, bueno, eso es para que lo, lo tengan en cuenta. Y luego, izquierda devuelve solamente la información que está a la izquierda de una celda. ¿sí? Hace algo muy parecido a lo que dice, a, la, a esta función que se llama extrae. También extrae, pero la información que está a la izquierda. ¿sí? Yo le tengo que indicar la celda y cuántos caracteres quiero extraer. ¿Sale? Les decía, es muy parecido a extrae. La diferencia es que aquí en extrae yo le pongo una posición inicial y el número de caracteres y acá no. Acá va directamente a lo que está totalmente a la izquierda. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es algo muy rápido. Ya el tema de formato de celdas, bueno, pues ya ustedes eh, saben cómo es este, esta cuestión del, del formato de celdas. Eh, voy a ver algunos puntos muy rápido porque este, vamos a ver otros eh, temas. En el formato de celda, pues, es para que pues, quede más o menos como esto, ¿no? Es decir, yo selecciono, ¿sí? Y ya, pues, acá le pongo que el colorcito, que el, el color de la letra, el tipo de fuente y así sucesivamente, ¿sí? Eh, aquí también, pues, tengo la posibilidad de hacer esto, de centrar. Por ejemplo, cuando yo eh, utilizo un texto, por ejemplo, nómina quincenal, yo abro esta celda, el texto por default siempre se va abajo y a la izquierda. Si yo quiero que este texto aparezca exactamente en el centro, utilizo estos botones de aquí, vean. Y ya automáticamente se centra. Si además lo quiero en el centro de esta celda, ahí está. Si yo quiero que este texto me aparezca a lo ancho, entonces puedo seleccionar varias celdas, y con este icono puedo eh, combinar. Combinar celdas es hacer eh, unirlas Aquellas celdas que tengo seleccionadas. Entonces puedo hacer esto. Y aquí pues ya a lo mejor lo hago más grande. Algo así. Y hasta le puedo poner ahí colores de fondo. no ¿De acuerdo? Pero esto es gracias a estos formatos. Ahora bien. Algunas veces por alguna razón necesitamos que estos datos. Pues se despeguen un poquito aquí de la línea. A veces cuando imprimimos. Esto queda tan pegado. sí que a veces la impresora pues como que hace ahí cosas raras. Entonces los puedo separar a través de una sangría. Estos iconitos de aquí me permiten poner pequeñas sangrías para que dejen ese espacio. ¿Ok? Porque luego también me encuentro con personas que hacen esto. ¿No? <ríe> Le ponen el espacio al principio. El problema de esto es que ya cuando yo hago búsquedas y no son iguales las búsquedas, entonces ya no, este, ya, a veces ya no los llega a encontrar o en las operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo ideal es que no tengamos los espacios, sino que eh, si queremos dejar espacio, utilicen estas sangrías. Ahí está. Listo. Entonces, esos son algunos de los tipos de formatos. Ya en el tema del formato ya más eh, numérico, este, bueno, pues los formatos de número los pueden poner aquí. Fechas, monedas, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo, fíjense cómo está el signo de pesos pegado a la izquierda, no es el mismo formato contabilidad que el formato moneda. El formato moneda pega totalmente el símbolo de moneda hacia el valor. Y el de contabilidad lo pone separado. ¿sí? Algunos de los detallitos por ahí que a veces pues, no, no, no, no percibimos, pero para eso sirve. Si no utilizamos esta parte de acá. ¿sí? Pero esta me da, esta precisamente el de contabilidad. Si lo quiero pegado, entonces es el de moneda. ¿Ok? Bueno. Entonces ese es el, el tema con esto. Lo voy a dejar ahorita así como estaba. Estos eh, iconos pues son para aumentar o disminuir decimales. Vean. Ahí está. Lo que hace el sistema cuando yo tengo decimales y los disminuyo, los va redondeando. ¿Sí? Este botoncito, por ejemplo, es para que me aparezca estilo millares, si no qu quiero que aparezca el signo de pesos, pero sí las separaciones de los miles y los decimales pues utilizo el millares. ¿sale? Este es para el porcentaje. Este si pues, yo pongo, por ejemplo, un número punto .25 con este icono lo, lo convierto a porcentaje. Listo. Entonces básicamente estos son los formatos. Ya el tema de pues, ponerle así los formatitos y todos muy bonitos, pues ya puedo utilizar puedo utilizar dos formas. Uno el tipo de formato que es aquí escoger este pues el color de fondo y los bordes y esas cosas si quieren algo muy preciso. Pero si no también pueden utilizar un formato este de tipo este, de tabla, que es este de acá. Estos formatos ya están prediseñados. Entonces solamente selecciono el formato que yo quiero. El sistema automáticamente vean cómo está detectando ¿sí? cuál es mi tabla, porque esto se convierte en una tabla. Si yo le pongo a aceptar, debo de, bueno, aquí voy a marcar encabezados, ¿eh? para que el sistema sepa que hay encabezados, porque si no, luego para eh, hacer las, este, las operaciones, por ejemplo, de eh, filtrado y todo eso, pues ya no me lo va a tomar. Y ahí está. ¿Sí? Noten cómo aquí, como tengo dos celdas por separado, por eso me está dando el filtro arriba, que no debería. ¿Sí? Vean, porque me, el, el, la palabra bruto me lo está eh, poniendo también dentro del filtro. Entonces, aquí lo ideal es tratar de que en sus hojas no tengan esos, este... Déjenme ver si es esta, no. Deje, este, no. No tengan este tipo de, de detalles, ¿no? Tratar de que todo quede en una sola celda. Por ejemplo, en la hoja que hice acá. Voy a aplicar rápidamente ese formato. Vean. Aquí me está reconociendo que es todo. Le digo, no, no, no, ¿qué te crees? Solamente es esto. Ahí está, ¿no? ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Ahora sí, miren qué diferencia. Y ahora sí los filtros me van a ayudar mucho. ¿Ok? Eso es parte de las bases de datos. Ahí está. Entonces, eso es un formato muy rápido. Hay otros formatos que les voy a mostrar un poquito más adelante porque nos puede ayudar también con el tema de gráficas. ¿Sale? Entonces, ese es el tema del formato. No me voy a detener mucho aquí porque, bueno, pues realmente es más de que ustedes, eh, pues, apliquen los formatos que necesitan, ¿no? A través de estas herramientas que les estoy dejando aquí en la LAMI. Y algunos que creo así, pues importantes, que fue el que les mostré, ¿No? Ahí está el tema de los bordes, los colores de fondo, el formato numérico para aumentar o disminuir, disminuir decimales, el tema de los números que les mostré hace un momento. Bien, vamos a pasar al tema de listas de datos. Las listas de datos es un tema muy útil, sobre todo cuando, eh, pues, se está capturando cierta información, ¿Sale? Aquí, este, bueno, voy a deshacerlo. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si alguien está capturando esta base de datos, voy a aumentar aquí unas filas. Insertar, ahí está. Supongamos que estos son los puestos eh, pues que tenemos en la empresa. sí. Pero pues, evidentemente aquí alguien va, eh, pues va a estar capturando cada vez que llegue un nuevo empleado, pues va a estar capturando sus datos. Entonces, para ahorrarle algunos temas, puedo yo, eh, este, en vez que estén escribiendo, sobre todo que se equivoquen. No sé si les ha pasado, por ejemplo, aquí dice, admiva, gerente admiva, ¿no? Pero la persona a veces pone admiva, otras veces pone administrativa, otras veces pone gerente de administración, otras veces le pone doble espacio, y entonces cuando yo lo quiero buscar acá por algún tema de filtro, pues ya no lo encuentro, ¿no? Y ese es el problema de la captura. Entonces, para reducir ese tema de riesgos, lo que podemos hacer es esto, colocarlo en listas. ¿Cómo se hacen las listas? Es súper fácil. Yo voy a tomar ahorita esta lista y la voy a cortar. ¿sale? Me la voy a llevar a otro lado de la hoja de cálculo Puede ser en otra hoja, de estas que tengo aquí abajo, o puede ser otra ubicación de la hoja. Lo ¿sí? voy a hacer ahorita por acá. Lo voy a poner aquí en la celda. Doble A. Ahí está. Déjenme ponerlo sin formato para que lo pueda distinguir. Ahí está. No lo, no lo hice. Ahora sí que se cree. Bueno, ahorita lo voy a dejar así. Ahí está. Y aquí le voy a poner la palabra puestos. Listo. Entonces, de este lado, yo voy a seleccionar. De aquí, pues, hasta donde me, me dé la hoja, ¿no? Hasta donde yo tenga planeado capturar, o si no, todo hacia abajo. Eso ya ustedes lo deciden. Yo ahorita nada más porque tengo datos abajo. Bueno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder poner este tipo de, de datos, ¿verdad? Eh, en el tema de las listas nos puede ayudar, les decía mucho, al tema de este ponerlos, eh, ¿cómo se llama? Eh, que los capturen solamente de cierta forma. Entonces. ahí perdón. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es eh, crear una lista ¿sí? dentro de esta sección acá de datos. ¿Sale? Y luego me voy a ir acá a la derecha en este botoncito que dice validación de datos. En esta ventana de validación de datos, eh, yo voy a eh, tomar esta opción. Esta opción viene siempre por default y dice permitir cualquier valor. Es decir, yo en estas celdas puedo escribir lo que yo quiera. Pero cuando le doy clic, entonces, yo puedo definir, por ejemplo, que en ciertas celdas solamente escriban valores enteros, valores decimales, fechas, horas. Le puedo incluso eh, delimitar la longitud del texto o algo más personalizado a través de una fórmula. Bueno, yo en este caso voy a tomar la opción de lista. Y aquí me pregunta el origen. Oye, ¿dónde se encuentra esa lista? Le pico a, o, o le doy clic aquí en este icono de la flechita. Y me voy hacia la lista que acabo de crear. Por supuesto, solamente selecciono los valores que quiero que aparezcan en esa lista. Listo. Ya está mi rango. Luego acá arriba me pregunta, a ver, ¿qué quieres hacer? pasa a omitir blancos? ¿Sí? ¿Qué significa omitir blancos? Que no me pueden dejar en blanco este, ese dato. Si yo lo desactivo, ¿sí? entonces no pueden dejar la celda vacía y les va a mandar mensajes de error. Si lo marco, bueno, pues entonces ya se pueden saltar ahí. Y la celda va a estar con una lista desplegable. Esto lo marco aquí. Si yo no lo marco, la persona tiene que escribir tal cual algo de esta lista, si no le va a mandar error. Entonces prefiero mejor una lista desplegable. Luego me dice, ¿Cuál es el mensaje de entrada? ¿Sí? Si quiero mostrar un mensaje de entrada al seleccionar la celda, entonces le pongo un título y le pongo un texto. No es tan común. Es más común el mensaje de error. Entonces aquí le voy a poner título, aviso, le voy a poner aviso. El estilo le voy a cambiar, le voy a poner una advertencia. Este es el iconito que le va a aparecer y el mensaje de error. Debes seleccionar un puesto de la lista. Ahí está. Ya quedó. Entonces me dice mostrar el mensaje de error si introducen datos no válidos. Le va a poner aceptar. ¿Cuál es el resultado? Que cuando estén capturando, vean, me aparece este botón. Y entonces ahora tienen que seleccionar algo de la lista. Por ejemplo, secretario. Si yo aquí me quiero poner muy vivo y le voy a poner este almacenista. Y me cambio de este campo. Vean, me manda este aviso. Debes seleccionar un puesto de la lista. Es de advertencia. deseas continuar? Sí. Como yo no tengo eh, bloqueado, ¿verdad? este El tema de los datos. ¿Se acuerdan que ahí les dije que había una opción que decía este, blancos? no Si yo le, eh, le, le restrinjo esa parte, entonces no va a poder pasar de aquí hasta que me seleccione un dato de aquí. ¿Ya vieron? Y ya. Con esto, yo puedo hacer que solamente seleccionen datos de esa lista y que no me estén haciendo una mezcolanza de la información. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí con sexo, que a pesar de que son dos datos nada más, acá adelante le puedo poner sexo. Muchos dicen que cuántas veces. Y entonces aquí, déjenme ver cómo lo tengo, lo tengo como F, M o F. M y F, es decir, masculino o femenino, entonces acá en los datos igual selecciono todo el área donde quiero que aparezca esa lista, me voy acá y hago exactamente lo mismo le pongo lista le digo dónde está el origen aquí no importa, puede ser un dato dos datos, mil datos, los que ustedes eh, decidan listo, aquí nos va a poner mensaje de error lo va a dejar así, nada más, aceptar y entonces aquí, cuando estén capturando a otra persona, por ejemplo, aquí la 15, ¿no? Y esta se llama Andrés Manuel Rubio Méndez, ¿no? Cuando llegue aquí a la lista, vean, Masculino o femenino. Cuando llegue acá, mensajero, gerente, etc. Miren, incluso cuando empiezo a escribir, como es parte de la lista ya me aparece. Entonces ya no es necesario que escriba todo, le doy tabulador y ya me trae el resto. Ahí está, ¿ya vieron? Y de volada eso me ayuda muchísimo a eh, reducir los tiempos de captura. Entonces, para eso me sirve esta parte de las listas este, que les estoy mostrando y que les pueden ayudar sobre todo para la captura de datos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, es, esa es una de las cuestiones que les quería mostrar. Ahí de todas formas les dejo la parte de validación. Otra cuestión de las validaciones que nos pueden ayudar es el formato condicional. El formato condicional nos puede ayudar a poner pequeños gráficos, eh, eh, sí, pequeños gráficos de acuerdo a este, pues alguna condición que yo le imponga. Aquí en la lámina, por ejemplo, yo tengo un grupo de alumnos y los que tengan cierto nivel de calificación les pone palomita. Los que están ahí aprobando de panzazo prácticamente una advertencia y los que están reprobados un tachecito, ¿no? Este tema, este tema de los gráficos se llama formato condicional. Eh, y me puede poner estos eh, pequeños este, iconos pero también me puede poner gráficas en base a un valor. Y eso también nos puede ayudar, sobre todo en los datos. Porque en vez de ver los datos, vamos a llamarlos así, fríos, me los muestra con un gráfico y me permite identificar ciertos puntos este, importantes. Por ejemplo, voy a pasar para acá esta que está un poquito más limpio, voy a seleccionar estas celdas y les voy a poner un gráfico, por ejemplo, voy a empezar por las horas trabajadas, perdón, y ahorita le pongo en el sueldo eh, neto que tengo acá. Las horas trabajadas yo le voy a poner un grafiquito para ver, pues, que me avise, así en, en la hoja, quiénes eh, trabajan cierto número de horas y quiénes trabajan otro cierto número de horas, ¿sale? Entonces, eh, para el tema aquí de los gráficos, ¿Sí? Ay, perdón, me estaba aquí yendo a otro lado. Me voy a ir aquí arriba, en la pestaña de inicio, en formato condicional. En formato condicional tengo, eh, pues, estas opciones. Barras de datos que equivalen a poner, vean, ciertas gráficas de color. ¿Ya vieron? ¿Sí? Puedo poner escalas de color, donde sean colores, este, eh, pues, así como los ven ustedes aquí, directos. De acuerdo a ciertos valores y ciertos estilos. Vean. O puedo poner iconos. Ahí está. Por ejemplo, voy a tomar este. Eh, voy a poner más bien como semáforo. Porque sí se ve medio raro ese del touch. Vean. Por ejemplo, aquí lo que hace el sistema en automático es que toma el valor más bajo y luego lo va promediando para subir a un valor intermedio y de los valores más altos. Por ejemplo, aquí detecta ah, no el 80 es el más alto, por eso lo pongo en verde. El valor más bajo es el 64. Entonces, el 64 va a ser el rojo, vean como todos los 64 son rojos, y estos ámbar son los valores intermedios. Ahora, ¿qué pasa? Eso me lo dio en automático, pero si yo quiero modificar esa condición, sí, entonces... Eh, tengo que eh, eh, administrar estas reglas, esto que me está poniendo. Vean, aquí me está poniendo el formato y es la selección que me está poniendo de forma automática. ¿Ok? Le puedo poner editar regla. Y aquí me dice, ah, ok, ¿qué quieres ver cuando es de cierto color? Por ejemplo, dice, cuando es menor a tal, ¿sí? Por ejemplo, a este, le pongo el valor, ¿sí? Este es el valor mayor o igual, y este es el valor, el valor, perdón, menor o igual. Yo aquí puedo estar variando estos valores e incluso cambiarle el icono ¿no? Para que sea, pues, muy diferente a lo que me está mostrando, ¿sí? Ya lo estoy personalizando. Pero este es el rango de valores que está eh, eh, tomando. Eh, eh, ¿Para qué? Pues para que el sistema, a partir de ese valor, me ponga si es rojo, si es verde, etcétera ¿No? Este tipo de valores nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque cuando yo aquí... No estoy viendo el número, eh. ya estoy viendo automáticamente este iconito y esto me ayuda mucho para poder identificar algunas cuestiones. Por ejemplo, me voy aquí sobre el sueldo neto y hago lo mismo, pero ahí le voy a poner unas gráficas. Las gráficas, por ejemplo, hace lo mismo el sistema. Toma el valor mayor, que en este caso es el de 28,800 y ese es el, el, el valor este, como es el más alto, pues rellena toda la, la celda. Este es un valor intermedio y estos son más bajos. Aquí igual toma el valor más bajito, que me parece que es este de 1728, y a partir de ahí va subiendo hasta el valor más alto. Así es como lo grafica de una manera muy rápida. Esto es como hacer las clásicas gráficas que tiene Excel. Ya ven que las gráficas de Excel yo las puedo poner en otra ubicación, que la de barras y todo esto. Aquí es una manera muy rápida, de poner un gráfico aquí. Ahorita les voy a mostrar otra parte de gráficos que también les pueden ayudar. ¿Sale? Bien. Continuamos aquí rápidamente. De todas formas, les dejé el tema aquí en, la, en las diapositivas. ¿Sí? Bien. Para el tema de análisis de datos, por ejemplo, se usan mucho el tema de las tablas dinámicas. Lo vamos a ver de una forma muy, muy rápida, muy simple, pero que les puede ayudar bastante. Eh, las tablas dinámicas eh, es un conjunto de datos en donde ustedes seleccionan la tabla, debe ser una tabla como esta, ya estructurada, porque si yo no estructuro las tablas, la tabla dinámica no va a saber qué hacer. Entonces me va a hacer una mezcolanza de datos y voy a decir, ay, no, mejor lo escribo como yo lo, lo, lo observo, ¿no? Entonces las tablas dinámicas eh, nos pueden ayudar efectivamente para poder eh, tener una visualización, pues un poquito más acertada de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de insertar, este, tengo tablas dinámicas. Tengo la, la tabla que es tal cual como se las mostré hace rato, como en el formato de tabla, me lo da esta parte de la tabla, es muy similar. Y tengo el, el pivot table. El pivot table ya es una tabla un poquito más avanzada, donde yo al tener una buena estructura de base de datos, puedo extraer información de una manera mucho más rápida. Yo en este caso voy a usar la tabla dinámica. Déjenme seleccionar aquí los datos. Algo bien importante para que las tablas eh, tengan eh, éxito es que eh, deberíamos de tener eh, la información así como la, la estoy mostrando aquí, pero en una sola fila. Porque si nosotros tenemos algo, por ejemplo, a, así en como yo lo tengo en este momento, que están estos eh, eh, eh, datos, eh, ¿cómo les diré? Unidos, ¿sí? Yo tengo que tener esta tablita así. Por ejemplo, fecha de nacimiento debería de estar así. Fecha, espacio nacimiento. Tratar de evitar que estén en celdas separados. Fecha ingreso. Estos que los tengo unidos los voy a quitar. No deben de estar así. Yo aquí lo puse a propósito porque dentro de el tema del tema del, del curso que damos... Eh, a veces hacemos, pues, algunos ejemplos de esto, ¿no? Entonces aquí sueldo por hora horas trabajadas ahí ya estaba trabajadas ahí está sueldo bruto ISR IMSS, claro, aquí estamos teniendo el tema, si se dan cuenta, yo como lo tenía por separado el valor, por eso me está apareciendo todo esto. Aquí, por ejemplo, en vez de ser M4, debe ser, bueno, aquí yo tenía como ejemplo el 23%. ¿sí? Ahí está. Aquí era un 5%. Claro, digo, para sacar una nómina tal cual, necesitaríamos poner las tablas, por ejemplo, de ISR, los cálculos de IMSS en otras celdas, y de ahí jalar los valores. Yo ahorita aquí lo hice un poquito más simple. Este lo voy a separar, y el sueldo neto. Listo. Entonces, ahora esta fila me la voy a volar. Y así es como me quedaría. ¿Sí? Aquí me faltó otra, deducciones iban para acá. Ahí está. Listo. Eliminar. Y estas celdas, para que no se ven así tan tan tan este, aplastadas, eh, lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta característica que se llama ajustar texto. Y luego aquí los voy a centrar todos. Y vean, es lo mismo, pero esto es lo mejor. Así es como yo les sugiero que lo tengan. Ahora sí, ya me puedo ir tranquilamente a insertar. Vean, incluso ya le reconoce, ¿ya vieron? De volada. Y hace rato como que decía como que sí, como que no. Entonces, ahorita la tabla dinámica incluso para estas últimas versiones de Office, ya me da una vista preliminar de las tablas. Vean. Para que yo pueda utilizar una de las que me da, eh, si es que es lo que yo estoy buscando. Porque si no, pues esto lo puedo este, ir cambiando. ¿Ok? Vean. Suma de sueldo por hora. Este, sumas generales y cosas así. ¿No? Yo, lo, yo voy a utilizar ahorita alguna de estas. Digo, esto de todas formas, los puedo ir acomodando. ¿Sale? Bien. Voy a utilizar ahorita la primera que me ponga. Le voy a poner aceptar. Y luego me pregunto, bueno, aquí en este caso este, ya me la puso en una hoja por separado. ¿Sí? Y vean cómo automáticamente ya me está englobando, ahorita me está englobando lo, lo del IMSS porque así se lo indiqué. Pero del lado derecho ya me pone los campos que yo quiero incluir. Por ejemplo, el nombre, el apellido paterno, materno. no O sea, todos los datos que yo quiera mostrar. Por ejemplo, sexo. ¿Sí? Aquí me lo pone así en escalerita porque yo eh, tengo de esta parte eh, donde quiero que me coloque las pilas y los valores. Ahorita los voy a empezar a mover para que vean cómo van apareciendo. A lo mejor quiero sueldo neto, deducciones y el IMSS. ¿sale? Luego, aquí arriba yo puedo poner un filtro. Por ejemplo, le puedo decir que me filtre por alguno de estos datos. Quiero que me filtre por sexo, por ejemplo. ¿no? Y entonces acá arriba... Dependiendo del sexo que yo escoja, solamente me va a dar las sumatorias de estos. ¿Sí? Vean. Femenino solamente me muestra a Márquez Coral Chávez, a Morón, que es Rebeca, Graciela y Laura, Laura Elena. Y me está dando los montos de cada uno de ellos y por lo tanto las sumas. Si yo tengo, por ejemplo, ventas por región, las puedo agrupar de esta manera. ¿Sale? Luego. Yo aquí en las filas voy a quitar algunas para que no me, de, no me esté dando este eh, tan, tanto tema. Para ello le puedo dar clic aquí, quitar campo. Quitar campo y ya, ¿no? Para que no me dé todo ese, ese rollo. Y aquí ya estoy filtrando por una cosa o por la otra. Yo, por ejemplo, acá arriba en los filtros le puedo quitar el de sexo y le puedo poner, por ejemplo, el de... Eh, Tenía aquí el de puesto, para que me filtre por puesto. Y entonces aquí le pongo, ah, solamente este, todos los que son eh, analistas. Y ahí están los analistas, ¿ya vieron? Y de volada que me da este tipo de información. Pero aquí la magia de las tablas dinámicas, uno, es tener perfectamente organizados los datos. Uno. Y dos, es que cuando hagamos la tabla dinámica, le demos sentido a través de estos campos, saber qué es lo que quiero que me sume, ¿Cuáles son las columnas que me dar, va a dar y cuáles no? ¿Sí? Este es un ejemplo de una tabla dinámica que puedo obtener a través de una hoja de cálculo como es esta que les acabo de mostrar. que es esta de acá? Pagos, de esta. ¿Sí? Bien, entonces ahí está mi tabla dinámica. los de Power Pilot, eh, esos sí los mostramos en un curso aparte porque, híjole, la verdad es que tiene un montón de herramientas muy padres que nos pueden ayudar para poder hacer ese filtrado de datos. Pero ahí, ahí sí, pues nos llevaríamos un poquito más de, de tiempo. Eh, si alguien está interesado, bueno, pues ahí lo, lo puede pedir también este, aquí a, a Census para que este, pues se arme un curso exactamente de esa eh, cuestión del, del, del, del pivot. Eh, lo que usamos nosotros es que armamos bases de datos grandes para mostrar ese curso y cómo son las diferentes etapas de poder obtener esa información, incluso de sacar información de otros lados. Bien.